Berry y Charrac han vuelto, eso son buenas noticias, en marzo los tenemos aquí. El día que hicieron la firma de discos y el acústico, nos hablaron de su nuevo disco, el noveno de su carrera, Infrasonidos, producido por Bill Stevenson de descendants uno de los discos más currados de su historia. Estamos aprendiendo muchísimo, es como una fuente de inspiración, ¿no?, constante. Todo parte de, de ser fan de la música al final. La gira será larga como, como la de todos los discos. saben cuando hablas de algo personal, estás hablando de algo universal a la vez. Montar una buena fiesta y que la gente se acerque. Nosotros somos de sala más pequeña, pero un concierto de estadio nos va a tocar hacer. ¿sabes? Su gira más ambiciosa, las salas más grandes, tres conciertos anunciados en España. 10 de marzo, Razmataz, 17 de marzo, el Bec de Baracaldo y 14 de abril en la Riviera de Madrid. Berry que está de gira, eso son buenas noticias. En la canción se dice, ¿no? ¿Quién es capaz de prestar atención a los infrasonidos cuando estamos rodeados de, de fuegos artificiales, no?